Este lunes, el movimiento indígena se dirige en caravana hacia Cali para demandar un diálogo con el presidente de la República. Tienen tres objetivos principales. Reclamar el derecho a la vida, el derecho al territorio y el derecho a la democracia y la paz. Eh, no son demandas nuevas, más bien son demandas históricas que siempre han sido ignorados por los diferentes gobiernos consecutivos. Eh, ¿Por qué se están manifestando? Pues es una, yo diría que esas, esas demandas han sido ignoradas siempre por los, por los distintos gobiernos debido tanto por, a un racismo institucional profundo al igual como por los intereses económicos eh, de apropiarse de los territorios indígenas y aquí me estoy refiriendo tanto a las empresas eh, agroindustriales, extractivas, pero también a los intereses económicos ilegales. Eh, la economía ilegal eh, que está manejada por los grupos, grupos armados. Eh, ¿A qué se refiere con el derecho a la vida? Que tanto la fuerza pública como los grupos armados dejen de matar, asesinar a las personas defensores, que en su, en su mayoría son jóvenes. El derecho a la auto, a la, al territorio, que el gobierno finalmente, que el Estado colombiano más bien, finalmente respete la autonomía indígena, que respete eh, los derechos fundamentales indígenas como el derecho a la consulta previa. Esta es una, se puede decir, sí, una, una deuda histórica que el Estado colombiano tiene con sus, con sus pueblos indígenas del país. El derecho a la democracia y la paz. Eso, ese ese de reclamo demuestra también que la minga del movimiento indígena no, es, no, se, no está realizando esa minga solo para ellos mismos, pero para una mejor Colombia, para una Colombia eh, libre y segura para todos sus ciudadanos. Eh, un país caracterizado por el abuso de poder por masacres que quedan impunes por violencia, por parte de la fuerza pública, no es una democracia verdadera. Este lunes habrá una minga porque sueñan de una Colombia diferente.